Hola, soy Víctor y hoy te voy a contar la verdad sobre el bienestar animal dentro de la industria cárnica española y lo voy a hacer con pruebas, lógica y un poquito de ironía Antes de empezar me gustaría definir el conjunto de palabras industria cárnica española Sé lo que estás pensando, aquí no hay mucho que definir pero ya que ellos le dan el significado que les da la gana al conjunto de palabras bienestar animal yo voy a dar el significado correcto a este otro conjunto He aquí mi definición. Industria cárnica española. Industria española, la cual en 2016 lanzó una campaña encubierta para contrarrestar el informe de la OMS sobre la relación del consumo de carne y el cáncer. Espera, ¿no lo sabías? Tranquilo que yo te leo un par de líneas del documento que Facua publicó en su día. La industria cárnica española lanzó una campaña encubierta para contrarrestar el informe de la OMS no lo hicieron de manera directa, no se debía ofrecer a los medios de comunicación testimonios de ningún representante del sector, para defender el producto la consultora utilizó una batería de expertos científicos que enviaban a radios, periódicos y televisiones, aunque sin especificar que, en definitiva, hacían las veces de portavoces indirectos de las organizaciones de carne Interpork, Provacuno, Asici e Interovic. Si quieres saber más sobre esta campaña encubierta, te he dejado todos los enlaces en la descripción. Sigamos con el tema de la definición. ¿Te ha gustado, eh? Ahora que tenemos la definición de Industria Cárnica Española, nos damos cuenta de que esta es un poco larga. Así que a partir de ahora me voy a referir a ellos con un sinónimo, el cual va a ser estos hipócritas mentirosos. Así que continuemos con el bienestar animal que estos hipócritas mentirosos nos quieren vender. Como ya sabrás, Leche Pascual tiene su propio certificado de bienestar animal, ya que se han gastado una abundante cantidad de dinero en publicitarlo e incluso aparece en todos sus cartones de leche. Y claro, estos hipócritas mentirosos quieren hacer exactamente lo mismo. Ellos también quieren su certificado, su sello, su referencia, para poder usarlo en sus productos, igual que Pascual. Y para ello, lo único que tienen que hacer es abonar unos 28.000 euros a una entidad privada para que cree dicho certificado. ¿Por qué 28.000 euros? Te preguntarás. Pues porque ese es el presupuesto que dos entidades rivales le presentaron a la interprofesional del vacuno de España, Provacuno. Aquí tengo los dos presupuestos, conseguidos de forma completamente legal, registrándome en su página web y pinchando en el enlace Zona Privada. Vale, tengo los presupuestos del supuesto bienestar animal, pero ¿qué tienen estos de especial? Al menos a mí me parece un poco extraño cómo empieza uno de esos documentos, enviado por el Centro de Educación en Bienestar de Animales de Producción, el cual dice lo siguiente. Nuestra misión es contribuir a la rentabilidad económica y la sostenibilidad de la industria ganadera española. A través del desarrollo e implementación de programas de transferencia de conocimiento, asesoría, investigación aplicada en el ámbito del bienestar de los animales de producción. Y yo me quedo como, a ver, espera, te llamas Centro de Educación en Bienestar Animal y lo primero que haces es hacer hincapié en que tu objetivo es la rentabilidad de la industria ganadera. No sé yo, para ser una organización con ese nombre me esperaba que igual tu objetivo realmente fuera el bienestar de los animales el darles una mejor aunque triste vida, igual más espacio en las granjas, o el dejarles ver la luz del sol al menos una vez en su vida, y que no sea de camino al matadero. Yo te voy a enseñar unas imágenes crudas, reales, de España, y es donde acaban todos los animales que después van a tu plato. Son imágenes de mataderos. Pero quiero que en algún momento, en algún lugar de estas imágenes, intentes encontrar la palabra bienestar. Esto es un ejemplo de bienestar animal. Mira qué bien está esta vaca. Está súper saludable. Está diciendo, ¡eh, hola! ¿Qué tal, humano? ¿Cómo estás? Está súper feliz. Mírala. Está genial. Está muy, muy viva. Y esta otra, mira cómo baila. Mira cómo baila. Mira qué feliz está. Si la ves, está súper sana. No tiene nada malo en el cuerpo. Está genial. Y esta otra no tiene frío. Está teniendo espasmos porque le acaban de pegar un tiro en la cabeza. Y estos cerditos... Están súper felices, no tienen miedo ni nada, tienen un montón de espacio para ellos y como ves están en un prado verde genial, están felices, bienestar animal. Y este de aquí en realidad no está llorando ni gritando, está diciendo, ¡eh humano, quiero ser bacon, quiero ser bacon, por favor, estoy muy bien, esto es bienestar animal, eh, por favor! Y cómo no, bienestar animal, bienestar animal, bienestar animal, bienestar animal. Bienestar animal. Y mucho bienestar animal. Espero que en este vídeo estés aprendiendo mucho, sobre todo vocabulario. Pero lo más importante, espero que hayas aprendido que el bienestar animal es una mentira, una fábula, una patraña, una bula, un engaño. Si te ha gustado este vídeo, compártelo. Y recuerda, unámonos, veganos, no por nosotros, humanos, sino por nosotros, terrícolas. Hasta la próxima.